Me llamo César Reyes, soy cofundador de DPR Barcelona, eh, junto con Eter Barahona, es una editorial especializada en arquitectura y ciudad, pero bueno, con una fuerte componente social en, en los contenidos que nos interesan y nos, y nos atraen un derecho a proteger. Yo creo que básicamente el derecho a relacionarnos. Eh, es un derecho, creo que es eh, intocable, el que tengamos la posibilidad de reunirnos y relacionarnos, para lo bueno, para digamos, para los consensos y lo, para los disensos también. Eh, creo que a jugar libremente. Eh, las restricciones en que de alguna forma se van implantando en, en forma de normativas, que nos impidan un poco el, ese derecho a, a gozar sin ninguna otra, eh, sin ninguna otra explicación. Es una pregunta difícil pero creo que sí hay alguno ¿no? y creo que el, el, el derecho adquirido de, de poder eh, tener eh, preeminencia del coche sobre nosotros, ¿no? eh, creo que es un reflejo un poco de cómo funciona el sistema en general y creo que es un derecho que asumimos como adquirido, sobre todo cuando vas tú en el volante y poder tener el espacio de aparcar enfrente donde quieres llegar, pero saber que ese derecho mmm, nos afecta negativamente a todos eh, en global. Este derecho tendríamos que revisarlo e incluso plantear erradicarlo.